Primero quiero, quiero, quiero decirles que yo hablo como consejero psicológico, sí. como parte del equipo terapéutico que trabaja en la Fundación EIRA. Somos 42 profesionales que nos ocupamos de recuperar gente que tiene problemas de adicciones, conductas adictivas. Uh -huh. Bien, ¿y eh, que. Ah, querías mostrar. Sí, sí, sí, mientras quería mostrar, mientras charlaba, yo, mientras charlaba, yo quería mostrar un poquito lo, ah, lo que bueno, se puede. Bueno. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Te escuchan, Cari. Bueno, acá está la casa. Sí. Acá está la casa. La casa consta de, de varios. Eh, está el, el, el lugar donde trabajan los doctores. El doctor Carlos Robles Gorriti, que es el psiquiatra. El doctor Martín Grucho. La enfermera Sonia. Después están las habitaciones que todas tienen su baño. Esto, eh, como verás, está todo hecho a nuevo. Eh, Luis Marchoni es una persona sí. que ideó este dispositivo, pasó por varias eh... internaciones, sí. entendió ¿Y todo lo que no hay que hacer con un adicto. Y, y bueno, y, eh, sí, ¿cómo te estás? Escucho. Te saluda Matías Vázquez. Ahora está Felipe todavía en esa clínica internado, ¿no? Sí, Felipe. Eh... El alta, digamos, es eh, simbólica porque el tratamiento continúa. Ah. Simplemente se le cambió la modalidad. Felipe va a estar viniendo tres veces por semana. Sí. Acá va a ser hospital de día. Más se le agrega el ambulatorio, sí. que son dos veces por semana Zoom y una vez por semana grupo de ambulatorio. Entonces va a tener eh, una modalidad bastante intensa, ¿no? Una transición. Gente? ¿Cuánta gente internada hay, haciendo... eh, Ivo, en el lugar? Hay 30 internados, pero si sumas toda la gente que está de hospital de día y de ambulatorio, y nos estamos haciendo cargo de casi 140 eh, residentes, pacientes, sí. ambulatorio, eh, hospital de día. Ivo, sí. sin brindar detalles, ¿te contó mm. qué pasó esa noche Felipe Petinato? Mirá... Felipe Petinato, acá, como todos los adictos, nosotros tratamos en primer lugar, cuando entran por esa puerta entran desechos, Felipe era un fleco, fruto de una enfermedad sumamente destructiva del espíritu, del alma, de la mente, de todos los aspectos del ser humano, tratamos de que recobre la autoestima, tratamos de que recobre las ganas de vivir, y empezamos un tratamiento que abarca todos los aspectos del ser humano, no solamente el médico, no solamente el enfoque médico, sí. porque Felipe venía muy medicado, ah. medicado de más, ah, para. Entonces, medicado de más. ¿Qué, más, no, ¿qué significa sí, medicado de más? Bueno, el doctor eh, Robles Gorriti es un psiquiatra que trabaja acá, para mí es uno de los mejores psiquiatras que abordan esta problemática, mm. porque acá entran personas... Casi con 20 pastillas por día y se van sin ninguna. Por hubo? eso Pero digo eso está... que acá suceden milagros. Pero per perdón. Eh... Pero porque, la... mira, es muy, importante, es muy importante tener la humildad cuando nosotros encaramos un problema de salud mental, ¿Mm? de no creer que uno. Es Dios y puede recuperar a una persona solo. ¿Eso por Melchor, Te estás ¿no? refiriendo a Melchor, exactamente. Digo, eh, ¿Estaba maltratado por, por Melchor? No, no estoy hablando de Melchor, estoy hablando de cómo trabajamos acá. Está bien, Nosotros pero ¿quién era la persona.? A yo a te, la estoy profesional, te estoy escuchando sabemos, atentamente, no, Ivo, y por eso te consulto. No, no, pero, ¿Hablas de mal medicado? Pero no sé qué, de, ¿Qué opina? Me, de mucha medicación no, no, y la no, persona yo, que lo estaba atendiendo. Por eso te estoy cómo preguntando entran, si te refieres a eso. No, yo te estoy diciendo cómo entran los pacientes acá sí. de otras instituciones, de otros lugares, directamente zombies, y el doctor Carlos Robles Gorriti. Uh -huh. Con el doctor Martín Di Grucho. Claro, lo que pasa es que no, no venía de, 42 de otra institución. Nos eh... ocupamos. De bajar eso. Venía de un psiquiátrico, claro. pero ya había pasado por... No, Felipe Pasó venía... por ocho, por, por ocho Felipe... neuropsiquiátricos, tengo entendido. Pero recientemente, eh, luego de lo que sucedió esa noche, no estaba internado recientemente. ¿Se entiende a dónde estamos enfocando? Bueno, pero venía adicto a los psicofármacos. ¿El diagnóstico ah. cuál era? Mirá, no te lo puedo dar. Hmm. Viste, eso... Solamente el doctor Carlos Robles Gorriti te puede dar el diagnóstico específico. Era, era Tenemos la humildad adicción, de no digamos. meternos en el, terreno, en el terreno que no nos corresponde. Yo acá me ocupo de la gestión mucho más que una adicción. ¿La justicia le pidió un informe, Ivo? La justicia... Eh, miren, en primer lugar quiero decir una cosa porque estuve escuchando eh, en los medios. Creer que una persona... Como creen algunos, que un individuo cometió un homicidio y se puede esconder en la Fundación Eira, está totalmente equivocado. No, ¿Sabe? no, no, pero no estamos, Acá diciendo no esto. estamos de la justicia no se esconde nadie de la justicia. No, no, pidió pero es muy importante aclararlo. Eh, la justicia pide informes constantemente. ¿Se lo pasan ustedes esos informes? De la gente que está, de la gente que está judicializada, muchos chicos gente detenidos? Que en todo caso está en un proceso. Y el doctor Robles Gorriti. Con el equipo terapéutico, con la jefa de psicología, les pasa el informe correspondiente. Tienen muchos chicos detenidos con penas. Eh, con no delitos hay delitos penales. Ni, ninguna persona, sí. ninguna persona detenida. Ah, sí. Que, que están sí. Cumpliendo los adictos tienen una historia, tienen una historia de haber delinquido, de haber intentado suicidarse, de haber Producido accidentes, ¿Por qué? Está bien, Ibo, porque digo, pero entonces es el caso de Ibo, Felipe es precisamente caso... perder la conciencia. Ivo, claro. entonces el caso de Felipe dentro de la clínica de rehabilitación es excepcional, porque es un caso que en realidad está involucrado en un homicidio, que no se sabe qué pasó, no, la investigación no avanzó desde hace un año. Yo quiero saber cómo ustedes de la clínica reciben a alguien que estuvo Mira, involucrado yo, en un Yo Da la casualidad, semejante. da la casualidad que estudió un poquito, eh, estudié leyes trabajé en la justicia claro. criminal, sí. y te diría que si una persona sí. está implicada en un homicidio, no estaría acá. No, bueno, pero ¿no, no, no se investigó? Pero Ivo, Ivo, Ivo... Sí que se investigó, se está no, investigando. Se está Faltan investigando, pericias. Ivo, perdón? Permanentemente, hay pericias que Faltan. se han hecho, las pericias que se han hecho, ya deben haber arrojado los resultados ah. suficientes no, no, como para no. que un juez falta, diga sí, falta... esta persona... Ivo, ¿vos, vos qué sabés? Te habla puede Diego que bueno, conocemos bien. Eh, vos que trabajaste no, en la justicia... No, porque si no, justicia. estamos hablando mal, pero si no estaríamos hablando mal de nuestra justicia. Claro. Ah, vos, vos, vos sos, Estaríamos me, diciendo vos que me... la justicia no existe. Vos mejor que nadie, o casi mejor que nadie, podés responderme esta mm. pregunta. Recién dijiste perder la conciencia. ¿Vos crees que en algún momento... De eso se trata la adicción. ¿Eso es compatible con una inimputabilidad? Eso lo va a decidir... Eh precisamente la justicia, lo que sí yo te puedo hablar. Tu opinión quiero. Un vos profesional lo conociste a, ocupa, a Felipe. Sí, desde de, yo, desde un profesional que se ocupa de las adicciones te digo que la adicción es perder la libertad de elegir lo que te hace bien. Sí. Uh -huh. escucha bien mi definición. Es no, está, perder está la libertad de elegir decir eso, lo decir que te es imputable, estamos es algo muy cercano, sí, claro. solo no estás poniéndole la palabra. Yo te, estoy hablando, yo te estoy hablando de lo que le pasa al ser humano que tiene una adicción. Uh -huh. Pierde la voluntad de elegir lo que le hace bien. Sí. Por eso este trabajo, este dispositivo que creó Luis Marchoni, es tan especial porque es una persona que se dio cuenta, porque pasó por lo peor, Luis Marchoni, por lo peor, se dio cuenta que el adicto necesita... Tratar absolutamente todos los factores sí. y los aspectos de un ser humano para recobrar la libertad de elegir lo que te hace Vos, vos atendés pacientes adictos, pacientes con mm. cuadros psiquiátricos. No sé si escuchaste mm. la nota, lo habrás leído porque no es la primera vez que se cuenta, pero lo que relata la familia mm. del médico que murió esa noche es que en otras ocasiones mm. Felipe persiguió a ese médico... ...con un cuchillo, con una sartén... es a uno le llama la atención más... ...con un cuchillo... ...¿eso a vos te llama la atención sí. que haya ocurrido? Mira, no sé si ocurrió... ...pero no me llama la atención... ...todas las personas que entran acá... ...han hecho cosas... ...realmente... ...que ellos mismos no entienden... ...después de permanecer un tiempo limpio... ...no entienden cómo hicieron eso... Okay. ...cómo agredieron a sus seres queridos... ...cómo y vos... se lastimaron a sí mismos... ¿Cómo salieron a delinquir? ¿Cómo intentaron suicidarse? ¿Cómo se expusieron a las cosas que se expusieron? Ivo, algo que tiene que ver con el alta médica, mm. o por lo menos la celebración de eh, un primer objetivo logrado. El cambio de modalidad, sí. Un cambio de modalidad. Mm. Felipe Petinato, mm. si la semana que viene fuera convocado por el juez del juicio, ¿estaría en situación mm. de declarar? ¿O le dieron una alta simbólica y en, todavía no está, digamos, en condiciones de enfrentar un juzgado? Si lo cita el juez, es decir, si el juez lo cita y desde acá el equipo terapéutico considera que está eh, apto para declarar, lo que sí creo es que por ahí lo citan como testigo. No, ya no, el fiscal dijo que ya no, Ivo, que es, está en carácter de investigado. Bueno. Falta que le pongan bueno, una sí, imputación o lo saquen de la Ivo, causa. ¿no? Eh, recién estuvo el hermano. Bueno, por ahí está como imputado, está bien. Ivo, perfecto. Recién estuvo sí. el hermano de Melchor y hubo una pregunta que sí. él respondió diciendo que para él la internación de Felipe fue una estrategia para poder zafar de esta, de esta situación difícil que tiene que atravesar con la justicia. Es el hermano de una no víctima, ¿no? Creo ¿no? Que... ¿Dijo eso? No creo, porque su sí, hermano no sé. era una persona que se dedicaba Perdón, a los adictos. Pero lo dijo acá recién. Ah, bueno, está bien. Y lo dijo también del ah, dolor vos, de saber que su hermano murió, ¿no? Seguramente, y yo lo acompaño en el dolor a él y a toda su familia, mm. eh, Felipe podría haber muerto también. ¿Ustedes se pusieron a pensar en eso? Sí, sí, claro que sí. Claro podría que sí. haber muerto. Claro que sí, ¿Y claro. Si, y si Melchor, que era el encargado sí. de ocuparse... De la salud de Felipe. ¿En qué modo estaríamos hablando? Sí. Felipe era un paciente, un adicto, un problema, un, un, un chico con muchísimos problemas. Claro. Muchísimos problemas. Tal cual, tal cual como lo decía. A decís. cargo de una persona que era un profesional. Bueno. Bueno, y esa persona ya no está más viva, ¿ivo? Esa persona murió es en un incendio. Esto, esto, esto, esto, esto que nos golpea a todos, nos sí, golpea claro. a todos nosotros. A todos nosotros, porque todos los días escuchamos de gente que fallece a causa de las adicciones. Y todos los días, muchísimo, el 50% de los delitos que acontecen en este país, de los hurtos, de los robos, de las agresiones, de los homicidios, de los femicidios, de los accidentes, de los suicidios, tienen que ver con problemas de adicciones.